Buen cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa fachamos? Vamos a fare, espalda potente con elástico. Vamos a inventar la espalda como la de Superman. fuerte, fuerte, fuerte, fuerte de paura. Es tanto por hoy. Cuatro ejercicios. Buen cari amigo. Da Pablo. El giorno de hoy. ¿Qué cosa facho? Voy a hacer cuatro ejercicios potentes para inventar el la espalda fuerte como de superman siempre con el elástico, cuatro ejercicios, voy a repetirlo o mi ejercicio vamos a repetirlo tres volte, tres volte este es un entrenamiento completo, completo si voy a inventarle la espalda así potente, qué medio que fare con estos ejercicios de elástico que, que son útiles en cualquier punto donde uno va, lo puede portar eh? no, no ocupa così tanto espacio habíamos que la, la corda planera es más resistente la, ya con estas maniquetas, eh, esta es pesante, cuesta de color aranjo, la, la blue es più intermedia y la rosa también intermedia. El día de hoy vamos, vamos a utilizar la blue, la aranchone y la nera. La rosa la echamos un poquito de, de riposo, de riposo, de riposo. Ok, prima de iniciar vamos a hacer un poquito de, de movimiento a nuestra espalda, porque esta espalda hoy va... Va a sudar eh, de morir, vamos a diventar eh, fuerte como, como la espalda de, de Superman. Si tú ancora no te has inscrito en este canal, inscríbete a eso, inscríbete a eso, importante. Prima de fare cualquier si actividad física, consulta con tu médico. Si debes que, doctor, voy a iniciar a fare un poquito de corpo libre, ¿qué ejercicio me concilia? Eh, y así, piano piano, tú vas entrando eh, activo, fuerte, como, como, como un gladiatore. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar un poquito. Me muevo las brachas, las brachas, las la las la la palas. Vado avante. Su. Nuevamente. Abro, chiudo, abro, chiudo. Tiro la palas abajo. Así. Cambio. Perfecto. adentro, o indietro. Cambio. Ok. Perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. El press militar. el press militar. Vamos a iniciar con el color più más bajo, luego pasamos al intermedio y después al más pesante vamos a hacer repeticiones de, de 10 repeticiones, tú puedes hacer también de 12, yo voy a hacer de 10 para no diventar el vídeo así, demasiado largo, 10 repeticiones, de solito yo cuando me aleno, me aleno, de cuando yo me aleno y no muestro los videos yo hago también 15 repeticiones, así estimulo el músculo y lo dejo así fatigado, lo riposo y así el músculo Va creciendo como el bambini. bambini que usa para el bambini? El bambini? Mangiano, dorme, y diventa, no duerme, se diventan grande grande y belly. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. <ríe> Tengo esta corda un poquito cual, que la, se me ha... ¿Cómo se dice en italiano? No? Los, en español se me enredó, se me enredó por acá, se me enredó, se me enredó. <ríe> ok, ok, ok. Vamos a iniciar en, eh, con estos ejercicios. Cuatro ejercicios que... Te van a diventar escuela de espalda potente, son, esos hombros fuertes como Superman, siempre con elástico, vamos a elaborar lentamente, lentamente a sentir el ejercicio y y así, será un suceso, será un éxito, éxito. ok, perfecto. Perfecto, vamos a iniciar con la con la con la cuerda con la cuerda blue blue blue blue blue blue. ok, perfecto. Esta cuerda la pueden probar en un negocio deportivo, puesto no cuesta niente. No te la regalo porque no te veo, <risa> no te la regalamos. Ok, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, vamos a hacer eh, el chorde, vamos a hacer este, este, este movimiento, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Inicio con, con la corda más ligera, después paso a la intermedia y por último a la corda más pesante, voy a hacer repeticiones de 10 repeticiones. Como he dicho prima, yo hago de 15, pero para ti que está iniciando, que estás intermedio, vamos a hacer 10 repeticiones. Ok, perfecto, perfecto. Importante, guarda. Abro, abro un poquito la espalda, contraigo mi abdomen, pecho de caballo romano y, y se va, se va. Doy un paso adelante y así va. Guárdalo, A eso lo pacho de frente. Luego lo hago de lado. Sub, lentamente, lentamente. Vamos una, una, una, una, una dos, tres, cuatro. Cuesta intermedia. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a dar la espada piano, piano. Va aprendiendo va su forma, su volumen. todo lo que tú voy para que se divente. Cosí, carga, carga. En realidad, cuesta cuesta aranción y la nena son casi iguales pero a ver lo va a repetir tres vueltas porque así estimulamos el nuestro músculo nuestro ejercicio que vamos a elaborar el, la espalda la espalda a esto me voy a tirar y así podéis guardar aunque de, de un otro ángulo el ejercicio importante concentrarse ok ok ok te riposo te riposo un átimo ok nuevamente nuevamente ok cuadro abro abro Diego ginocchio lentamente ok va lentamente ci va uno due tre quattro cinque sei ok questo si sente sette Otto, oh, oto, oh, oto, oto, abro un poquito la espalda. Nueve, no, eh? último, último, último, último, último, se la fai, se la fai En diez. Nes uno te regala diez. Ya la, ya la espalda se siente. Piano, piano si se va sintiendo el ejercicio. ¿sí? Piano, piano. Ahora, quien no se la ha el elástico, voy a ver que cueste, Vamos a ver Cueste, cueste, cueste ya, según lo menos, es un poquito un poco más fácil. Voy a dar la espalda, así guardate el ejercicio realmente como elabora las espaldas con el elástico ok tú riposa tú riposa el yord de hoy es dimenticarte el agua no dimenticarte el agua de una buena hidratación ok voy a la espalda la espalda no que sea maleducado así guardate el ejercicio de la espalda como vender de manera fuerte ok Okay, uso el elástico guardalo acá abro abro flexión de un abro un poquito la espalda o el brazo 1, lentamente 2 3 4 5 6 7 8 9 en lentamente, lentamente, lentamente. Ah, okay, perfecto. Ya se siente un poquito la fatiga, un poquito la fatiga. Vamos a hacer cuatro ejercicios, cuatro ejercicios. Esto ya le pacto ya le el primo, el primo. Tú a casa lo puedes repetir aunque cuatro veces, cuatro veces, aunque dependiendo tu elástico, tu capacidad, tu fuerza. Okay, ¿cuesta el hacímelo Juan? Vendíamos con nuestro segundo, nuestro segundo ejercicio que propongo. Vamos a hacer cuesta. Inclino esquina de esquina Línea guarda. Estoy inclinado, pero está dirito No, con no, ni curvatura, colvatura, Vamos a parar esto. Vamos a abrir. Apertura, apertura. Cuádralo cuá. Cuádralo como la hora. Ta, ta. Cuesta ejercicio. ok, vamos a iniciar el, como el de dicho prima con con el el blue, el blue, el blue, el blue, el blue, el blue. El blue. Ah. De <ríe> tú puedes repostar de ti si tú no se han corelenado. Tranquilo, guarda el video, repítelo, repítelo con piano, piano eh prende el ejercicio a veces pues vamos a incrusar y cruzar le corda le corda vamos a parar en este movimiento ¿vale? Vale, vamos a parar en este. el abro lentamente como si fuésemos a volar ¿eh? guarda como la gaviota no <ríe> como la gaviota como el engañando ¿no? guarda va a darlo para fuerza fuerza temprano un aéreo ok lo voy a parar cosí de lato después lo facho de frente voy cambiando los ángulos cosí tú piano piano vais guardando el ejercicio lo puedes hacer en casa en la palestra en que prepárate 3 2 1 inicio igual el 90 va va vale. 1 lentamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Tu lo schiaccia qua? Magari lo fai più più più più più resistente con più resistenza. Guardalo qua, guarda, guarda. Avro, stra. se siente de dietro de, de Piula la fatiga. Ok, ya lo habíamos hecho con el tube, diciamo con il più leggero. Adesso andiamo a farlo con il el con el viola, con el, con el... viola? con el aranchón lo sé, so. voy a salir un poquito menos porque cueste eh, un poquito, un poquito fatigoso si probamos, si probamos, si probamos, si probamos si volvemos a mejorar, debemos ah, meterle, meterle, meterle no molar a la prima dificultad tú que es continua, es continua cuando menos, cuando menos, tú lo penses hay que un profesionista ok, perfecto, perfecto Próximo ejercicio, no, no, el próximo ejercicio, siempre el esteso, pero, pero, pero, que pesante, ok, esquina dirita, verdad? esquina siempre directa, vale, directa. inclino avante, esquina directa. vamos a hacer el bolo, vamos a abrir, abrir, abrir, abrir, abrir, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, Juicy en YouTube, prepárate, 3, 2, 1, inicio, va, 1, 2 3 4 5 6 Es así potente que no puedo ayudar más 7 8 9 ¡Vamos! ¡Vamos! Diez, uno más, uno más, Vamos. Te la fai, te la fai. Ah. Madonna. Oiga, cuesta es duro, pero pero es eh, es, eh, guarda la espalda se sete guarda la espalda, guarda. La espalda, la espalda la espada se ve se ve el lavoro, se ve el laburo qua. Qua nessuno te regala 10 de esos, none esos. De Okay. Adeso, possiamo la, la piccola pausa. vamos a hacerlo con con el elástico, con el magari che qualcuno que no acuesta con la con se dice con estas cosas, lo pagaría a estas, no? a estas, estas, estas es más difícil ok, ok, Prepárate. 3, 2, 1, inicio ah. 2 prendo piu yu, es piu pesante 2, 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 Superman, dame tu fuerza Superman 10, 10, 10 ay ay ay, me estoy masacrando, me estoy masacrando guarda Se siento, siento, siento con la fatiga siento la fatiga, la siento, la siento, la siento, la siento la siento, Ay, ay, ay. nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el frontal, el frontal, vamos a hacer esto del toy, de, guarda ya, ya siento con la fatiga, siento la fatiga les recuerdo, si tú fai estos ejercicios de 2 a 3 vueltas la semana te ayudarán. No. No dimenticare de alinear la gamba, porque tanta gente allena la parte superior, la gamba es importante alinearla, así cercamos siempre el equilibrio, el equilibrio, tirar el pecho la tirarle la espalda es fácil, pero tirar qua, la base, la potencia, fatiga, fatiga. Ok, vamos a hacer nuestro tercer ejercicio. ejercicio, para todas las personas que ancora no se han inscrito a este canal de frisima, le recuerdo, ¿cómo te eso? Es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Te alenas en casa, si tú no riesces a andar en palestra. ¿Qué otra cosa? Escríbeme, Pablo. ¿Fai un alenamiento con cual cosa? Lo debo fare. Ok, perfecto. Presión de ginocchio, esquina directa, tiro peto de caballo romano o de superman y, y se va. Guarda, de pronto. Uno, lentamente. Due. Brazo directo. Tres. Cuatro. Con questo el movimiento es più largo. Cinco. 6 7 8 9 lento 10 Adesso con el arancione el movimiento será eh, più, più corto porque cierto si es più resistencia pero es normal es normal normal normal ah que Pablo no va su eh, certo, porque es este, como cuando tú prendes cuando tú lo haces con un queen y y luego prende 30. Eh, el movimiento va a cambiar, va a cambiar, ok, pausa, pausa, pausa, el giorno de hoy, eh, oh el agua, la trovata, la trovata trovato el agua, importante la, la hidratación, hidratación, ok, Nuestro, nuestra segunda serie siempre con el, el, el, el elástico aranchones se sentirá la fatiga, se sentirá, ok, perfecto, perfecto, topo de cuestiones dopo questo allenamento mi butto al lago, mi butto al lago. speriamo non affondare, non affondare oiga, noi neri per notare non è che siamo così bravi magari 100 metri dopo poi cademo a terra cademo io sento che quando nuoto dopo faccio 40-50 metri sento che la gamba sono cemento ok, prossimo esercizio guardalo qua, guardalo qua, di fronte, di fronte sempre con l'arancione arancione che sarà più faticoso, va 1, 2, lentamente lentamente 2, 2, 2, comprime tre. el abdomen, comprime el abdomen, 3, 3, 3, 6, se la fai, se la fai, 4, 4, debemos hacer 10, guarda Cinque. la mano, guarda Cinque. anche el pecho, 5, vamos, vamos, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, voy a cambiar la postura. 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, ya 10, 1 en más, un en más, Un en más, 1 un, un, un gladiatore. mola más, sí. no mola Tres, dos, no vamos, andamos ah, Ok, en perfecto, perfecto. perfecto Ok, vamos a 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en más, 1 en Pablo Pablo no, Jean Jean. Jean, Jean, Pablo. no, Pablo. Pablo Picasso. Oh, eh, Pablo, Pablo, no Picasso, Pablo, Pablo Picasso, yeah. Moi no, Picasso. Oh. no. no, oh, oh. no, nice, nice, nice, bonito. no. Vino, vino, vino. Vino francés. Sí. Oh, no. Colombia, Colombia. no, oh, no, no, francés. Colombia, Colombia. no, no, no, no, no, no, no, no, no, va no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Zapato? Zapato? Zapato? Vanguard? Commentare voi? Hola, hola, hola, hola, ola. Ok, va. Andiamo. hola, hola, va. Va, questo è hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Ah, siete, ocho, Sete. Otte, Mi amigo Frankie me cuenta. Uh, ah, no se muere, Tú eres Tú dos. Soy un guerrero. Ah, ah, último. Último. Ah, ah, <homem> uh, <_ stretching> ah. El, el amigo Gore que pachó Dudo, ya estoy. Ya, ya son muerto. <_ dévelop by> chao, chao, chao. Good luck for you. Ah, no le parlé francés pero capité capité piti <laughs> piti eh, eh. vivo la francia francia francia en yeah. mi corazón mi corazón mi corazón la francia la francia costa azul ah, la santropé niza dale dale dale dale esto sucede cuando uno graba en directa pero va bene amicizia, gente que pasa por el parco que se alena que le piace el sport guarda señores guarda carigo, activo, el franchise activo ok nuestro último ejercicio que yo propongo vamos a hacer un poquito de La próxima bola. Bola. La próxima va bene va bene va bene va bene es arrivederci, de si bonjour saba es ale ale vaya el franchise no me, no me mola più guarda yo creo que se enamoró de mí <risa> Ay, es cierto Ok, vamos a parar en nuestro último ejercicio. Vamos a parar el tra trapecio. Vamos a parar con este movimiento. Ta. Vamos a su hacia arriba. Lo so que yo doy poco tiempo de, de, de recupero. Pero tú a casa eh, lo fai con più tiempo. Con più, con più yo porque es un no alienato. Yo las pausas son de 30 segundos, 40, così. pero tú que estás iniciando, falo lentamente. Repite el video y prende los ejercicios que sean útiles para ti. Ok. Si va, si va. Ok, adesso, guardalo qua. Abro grande, abro grande y faccio così. Uno. Due. Abro più grande così più resistente. Tre. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. otto, Nove. Diez. Undici. 13 14 15 No, solo la próxima, el, el próximo con el, con el viola será più reducto. dirán, Pablo, ah, te estoy haciendo de 10, ¿cómo me ha fatto eh, 15 con este? Porque cuesta un poquito ya, ya, più mole. Adesso que viene el arancione, luego voy a fare, pro, pro, voy a procurar el fare al menos 12, pero es fatigoso, es fatigoso. Estos ejercicios son útiles, útiles y bonos espalda potente con el Espala espalda de superman ay ay ay ay ay ay ay. ok, pues esto ya, ya, esto ya se siente la, la, la, la fatiga, la, la resistencia cual, abro un poquito, cuadro. Ah, ok prepárate, 3, 2, 1, se va 1, vamos oh, a lo delato, pues si sí, guardate un poquito el, el ejercicio Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno vale due in più, uno in più. Dai, dai, dai, dai. el più, se la falla ah, Santa Madonna. Esto con la espalda ya que me fanno male. No la siento, No la siento, no la siento. No la acento. Oggi yo por la cera voy a hacer unos ejercicios para, el, para la gamba, como he dicho prima. Importante. Para la gamba, la gamba, la gamba. La gamba es la potencia, la base, la base. Fuerte el pelo, si no a la base, cade. Y sueña la base, la gamba, la gamba, la gamba ok veo un poquito de, de agua estamos casi ya finalizando nuestro nuestro último ejercicio de, de trapecio de trapecio siempre con elástico estos ejercicios aunque en días no paro uno pero con peso con peces. voy a modificarlo ah, buena cuesta agua buena buena ok carísimo Michi, caros amigos vamos a hacer la última la última la última con elástico la última con elástico la última con elástico, será potente questa. Va. Ok, 3, 2, 1, se si va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 uh, 10 Madonna Madonna Madonna, estos elásticos ¿Quién lo pensara? Te van a laborar te van a te van a Guarda, no puedo mover la espalda Porque ya siento, siento la fatiga, siento el laboro Aunque tú lo sientes Gracias por fare estos ejercicios Fuísimas eh, les recuerdo, si ancora no te has inscrito inscríbete este canal mil gracias a tutti, a todas y e las personas que nos guardan de cuore todo lo que falle hoy, domani se verá. vamos a hacer un poquito de, de movimiento a la espalda, a la espalda porque veramente se siente, lo siento, lo siento No solamente yo lo faccio el el ejercicio, yo lo faccio. porque tanta gente dice fai puesto y puesto pero no lo fanno. Pero yo sí lo faccio, yo lo faccio. Puede guardar que yo sí lo faccio. Lo he repetido tres volte, tres volte. Toda casa lo puedes hacer cuatro volte, cuatro. Ok. So este. Cambia. Dietro. Cambia. Abro, chiudo, abro, chiudo. Perfecto, perfecto.